A ver, vamos a hablar eh, de un grupo de trabajo, pero particularmente de algunos de los desafíos que se pusieron en juego a partir de las revueltas populares en octubre de 2019 en Chile. Ustedes saben que fue un momento de quiebre en Chile por muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo por esa lógica que mostraba, en la lógica neoliberal de venta de lo que eh, era o es Chile supuestamente, como el paraíso donde supuestamente el capitalismo funcionaba a la perfección. Evidentemente si uno rascaba un poquitito eso, encontraba eh, los procesos de quiebre, eh, lo que significaban lógica de desigualdades, eh, lo que significa la profundidad de una derecha que marcó a fuego eh, y con violencia a la sociedad chilena. Pero ese octubre de 2019 fue claramente un eje de división para empezar a poder plantear muchas temáticas que estaban en la superficie, pero que por ahí no encontraban necesariamente el espacio para generar esas modificaciones fuertes. Por eso es un placer poder hablar con Constanza lópez Radrigán y Jaime Ramírez Fuentes, a quienes les doy la bienvenida. Entiendo que Constanza está desde Barcelona y Jaime está desde Chile. Bienvenidos al Infoclaxo del día de hoy. Hola, hola. Hola, hola. hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y, a ver, eh, el grupo del trabajo en el cual participan, entiendo, se llama Estudios Críticos en Discapacidades, ¿correcto esto? Sí. Somos varios investigadores e investigadoras de Latinoamérica, de diferentes partes de Latinoamérica. Y dentro bien. de ese grupo hay un grupo de, de, de chilenas, chilenos, bien es que nos juntamos eh, a trabajar y, bueno, de ahí... Eh, Salido en particular ese esto que escribimos con Jaime hace poquito y, y un conversatorio en el cual de hecho se se basó en, en este cura. Este Bien, Constanza, voy a presentar a, los voy a presentar a los dos. Jaime Ramírez Fuentes, investigador en situación de discapacidad activista y magíster en ciencia política, que decíamos recién está desde Chile. Y Constanza López Radrigán, investigadora feminista, candidata a doctor en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, eh, cultura y sociedad, decíamos desde Barcelona, y ahí eh, nos comentaban sobre la integración de este grupo de trabajo. Eh, a ver... Eh, Constanza, Jaime, eh, hablábamos de un proceso que se inicia posiblemente mucho tiempo antes, no en octubre de 2019, pero que ve su epicentro con esas protestas masivas en octubre de 2019 en Chile, que no solamente marcaron... Eh, la agenda de temáticas en Chile, sino a nivel latinoamericano y caribeño. Fue tan importante lo sucedido ahí, que se ven las repercusiones de lo que sucedió, porque posiblemente fue parte del de germen de lo que posteriormente vimos con las protestas en Colombia, también en Ecuador. Pero es interesante, porque ustedes han escrito eh, una, una nota eh, para tratar de visibilizar no solamente las cuestiones que posiblemente se ven en los medios de comunicación con respecto a lo que fueran esas protestas de octubre de 2019, sino otras cuestiones. Y ahí en el desconcierto, en una publicación que pone en el desconcierto.cl, en una opinión que escribieron ustedes dos, dice, encendió la disputa a la hegemonía cultural neoliberal sobre lo que significa ser y estar en situación de discapacidad en lo cotidiano. Y ahí la pregunta entonces viene, eh, y Constanza en principio para ti, digamos, ¿qué? Eh, Vimos muchas cuestiones que se pusieron en juego, pero las cuestiones relacionadas con la discapacidad en lo cotidiano, ¿se pudieron poner en juego en ese octubre de 2019? ¿O se abrió una nueva puerta para poner estas cuestiones sobre el tapete, sobre la agenda de temáticas cotidianas? Eh, yo creo que Jaime puede responder mejor esta pregunta, sobre todo porque eh, él se desplegó en, en, la, en la revuelta. Eh, y A ver, no, Jaime, no, ent Jaime sí. entonces... Eh, bueno, como muy bien decía, la revuelta es un síntoma de algo bien complejo y más grande del propio Chile. Yo diría que los procesos políticos es imposible verlos de manera aislada. Dicho esto, eh, para personas de situación de discapacidad también no ocurre. Parte de lo que vimos en la, o escribimos en la columna, tiene que ver con que la precarización de la vida, si de los chilenos ya es muy dramática, de las personas en situación de discapacidad es peor aún. Eh, en Chile las personas en situación de discapacidad, en promedio, viven una precariedad muy dura, al, y eso no dicta, ...de lo que se ha visto en América Latina en general. Entonces, como ustedes bien deben saber, la consigna de la revuelta popular en Chile fue la, la dignidad. ¿Y qué más eh, sentido es eh, otorgarle dignidad a un colectivo que ha estado históricamente precarizado en Chile y en el mundo? Hay que recordar que desde los estudios críticos en discapacidad hay un triángulo indisoluble que es que la discapacidad empobrece y la pobreza genera discapacidad. Y Chile, en un contexto de extremo neoliberalismo, por tanto extrema desigualdad, es un caso paradigmático de eso. Para iniciar un poco. Eh, Quizás sí, más. Quizás sumando un poco a lo que, a, a, obviamente todo lo que comentaba Jaime, eh, y también a lo que comentabas tú respecto al, al, al despliegue de estas otras movilizaciones eh, en el continente, eh, hay algo igual particular en torno a la revuelta que tiene que ver con, eh, que quizás a, a apunta a otra, a otra pregunta que nos ibas a hacer más adelante, pero que tiene que ver con... Eh, cómo se despliega, la, se despliega las posiciones de discapacidad en el marco de la revuelta social y cómo también se producen estrategias de discapacitación por parte del Estado para justamente eh, suadir e eh, impedir que, la, que las mismas procesos sociales eh, continúen y se activen eh, a sí mismas. Eh, eh, procesos de discapacitación que tienen que ver justamente con estrategias del Estado desde las fuerzas sociales, por ejemplo, en el caso de Chile, a partir de lo cual se, pusieron, se produjeron miles de mutilaciones oculares eh, y que después también se repite en Colombia. Entonces yo creo que, que esa, esa cuestión muy paradigmática del, del, del caso chileno y también que se repite en, en Colombia y que sí. eh, de hecho estuvo trabajando también otra, eh, otra investigadora colombiana, eh, Jenny Villa, hizo un conversatorio también con gente de acá de Chile, de la Fundación Ojos para Chile, se articuló justamente en relación a ese problema. Yo creo que son dos eh, cuestiones. que... No, nuestra columna apuntaba directamente a ese a, a esto, pero creo que de alguna manera de todas maneras, eh, se implica, ¿no? Eh, en particular por esto eh, eh, que señala Jaime respecto a eh, eh, la discapacidad produce pobreza y la pobreza eh, produce discapacidad, porque no todas, eh, eh, no fue cualquier persona eh, a la que apuntaron esas armas, ¿no? Claro. Y no fueron todos los cuerpos los que se fueron a desplegar a la calle y los que, por tanto, eran. eran objeto de, de, de riesgo de esa, de esa estrategia. Entonces, yo creo que ahí eso también es, creo que es importante, tal vez, eh, cruzarlo a partir de lo que comentaba Jaime. Eh, ahí, Jaime, eh, Constanza, digo, es fuerte, porque el testimonio, digo, primero en esta forma de ilvanar eh, quiénes son los impactados, ¿no? Digo, las lógicas de desigualdad que vuelven a darse y se vuelven a mostrar con dureza absoluta. Pero este dato que decías Constanza, también con respecto a los procesos de represión de las manifestaciones, que concretamente eh, a, apuntaban eh, a generar eh, no solamente un daño, sino que generaron, no sé cuántos, los números eran tremendos, pero cientos de personas con problemas oculares graves, ¿no? Sí, así es. Eh, eh, en, en, todo, en, todo este, en todo este proceso que se fue dando digo, vuelvo a poner entonces sobre, sobre el eje en relación a lo que ustedes respondían y por ahí vuelvo a repreguntar eh, ¿Sirvió todo el proceso para poner estas cuestiones? Voy un poco al título de la nota: ¿la discapacidad encontró la dignidad o realmente es muy difícil? Porque entiendo que las temáticas, eh, digo, por lo menos por lo que se ven en los medios, digo, una reforma constitucional muy fuerte, que es una marcación para toda nuestra América, eh, evidentemente una lógica de cambio político en donde se ve claramente las críticas de la derecha pero a su vez estamos viendo un candidato de la extrema derecha con muchas posibilidades en las próximas elecciones. No sé si de salir victorioso, pero sí de tener un buen caudal de votos. Entonces, digo, ahí me plantea las preocupaciones. ¿Realmente lo de octubre de 2019 se puede ver posicionado en un cambio completo desde lo político o, o podría ser algo a medias tintas, Jaime? Eh, bueno, desde la ciencia política, al menos que en mi área de especialidad, Chile tiene un caso bien paradigmático y es que eh, históricamente para la región latinoamericana Chile ha sido un ejemplo de institucionalidad política. Y cuando se habla de crisis de representación, que es un concepto clásico en la ciencia política latinoamericana, eh, Chile es un ejemplo de que eso no ocurre en este país. Pero pese a eso, hoy en día vemos que como se sentenció popularmente el estallido social eh, hizo estallar todas las instituciones políticas en el país, y eso por cierto ha traído mucha inestabilidad institucional, inestabilidad emocional de los propios ciudadanos chilenos, etcétera y Chile hoy en día es un país en extremo polarizado en términos de lo político, etcétera y en ese contexto eh, vivimos en un, en un país muy complejo en lo político porque si bien eh, más del eh, 80% de la población que votó a favor de la convención, hoy en día la convención constitucional de Chile por una buena parte de la población eh, no está siendo del todo legitimada por el proceso previo que se dio a partir del de, eh, acuerdo del 15 de noviembre. No sé si ustedes conocen un poco el caso, pero el 15 de noviembre se eh, instauró un acuerdo para eh, generar esa nueva eh, convención constitucional y no toda la población estaba de acuerdo con ese proceso, digamos, con cómo se llegó a ese acuerdo. Y en ese mismo contexto... Eh, Estamos en, un, en una situación de extrema polaridad donde fascismo complejo y peligroso como el de José Antonio Cas han tomado fuerza, eh, sobre todo en la derecha madura de Chile, porque eh, lo que buscan es tratar de eh, mantener o eh, perpetuar el poco poder que les va quedando dado que... En, Chile o una gran parte de la población busca transformaciones profundas, busca cambiar el modelo de Guajo. Eh, en este camino hay una frase que, que me parece que es muy valiosa de, de la nota que estaba leyendo en el desconcierto.cl Dice: nos preocupa que la discapacidad sea nuevamente considerada una cuestión patológica en lugar de una construcción social y política. Eh, no sé, Constanza, si podemos profundizar un poco eso y tenía que ver con esto de las temáticas que yo les planteaba, pero entendiendo también lo que Jaime ponía en juego, ¿no? Digo, de, de, de otros niveles de profundidad, ¿no? De, de, otras, de otras formas de mirar eh, la discapacidad. Digo, eh, ¿sientes, Constanza, que posiblemente puede ser uno de los problemas, inclusive en las discusiones más progresistas que se den eh, al día de hoy en Chile? Eh, sí, voy a, voy a también invitar a Jaime después a que complemente esta, eh, esta respuesta porque an antes de, de, de quizás eh, referirme un poquito a ello, eh, no, lo comenté brevemente al, al principio, pero eh, esta columna la, la escribimos entre Jaime y yo, pero es eh, producto y recoge de hecho... Eh, eh, gran parte de lo que eh, fue el conversatorio que hicimos en abril, con, en abril de este año con el grupo de trabajo de Discapacidad de Claxo, uh -huh. eh, un conversatorio que se llamaba Revuelta Popular y Proceso Constituyente en Chile, Debates Anticapacistas del Movimiento Social, y ahí eh, participaron varias personas de Chile y de otras partes de Latinoamérica, y en particular eh, presentaron eh, José Reyes, Ninochka Godoy, Paulina Sepúlveda eh, y Jaime Ramírez. Eh, y eh, participamos también eh, eh, Lorena Núñez, Gabriela Gutiérrez, Juan Andrés Pino y Carlos eh, Juan Carlos Sea, yo. ¿Y por qué los menciono con un video? Porque aparecen en la columna y porque creo que, que parte de, de, la, de, la, de lo que escribimos en la columna respecto justamente a tu pregunta eh, tiene que ver con lo que recogimos de ese espacio. Eh, y antes de darle el... el, el, el eh, el espacio Jaime para que complemente, eh, justamente la, la, el, el pensar la discapacidad como una eh, como un parte o como un articulado, de, eh, en, de, un posi, una posición, un posicionamiento, eh, eh, como un, un cruce, ¿cierto?, eh, como una construcción, eh, como eh, un entramado en de relaciones de poder, eh, tiene que ver con sacarla justamente de los, de los rincones eh, donde, eh, como tú bien dices, también incluso sectores progresistas tienden a circunscribirla que es dentro del área de la salud eh, o eh, dentro claro. de los, del espacio eh, o de, la, de, de explicaciones incluso biomédicas. Eh, entonces eh, situar la discapacidad, desplazarla desde ese lugar hacia eh, un plano donde se puede ubicar en el marco de relaciones de poder social, político, económico eh, da cuenta de, de la necesidad también que existe en estos espacios progresistas de avanzar eh, a, hacia allá eh, y ampliar eso, o en realidad desplazar esos, esos marcos comprensivos y eh, antes de la, la, la pasaja, yo creo que sí lo podemos ver también incluso en, en, en, la, en las propuestas eh, presidenciales y ahí eh, creo que sí es notorio eh, eh, quizás siendo un poco exigente incluso pero eh, cómo eh, desde la derecha existe una, desde la derecha por lo menos más dura, tal vez, o, o revisando alguna de las propuestas, por ejemplo, de, de, del candidato Cast, eh, eh, eh, eh, eh, cómo se sigue circunscribiendo dentro de, la, de una perspectiva médica y de un, dentro de una perspectiva patológica, si le sigue dando esa explicación y siguen dando soluciones desde ese marco. Eh, quizás exigirle muy poco, pero es una manera de ejemplificar. Si uno busca la, alguna de sus propuestas, eso se puede leer muy muy fácilmente ahí, cosa que no sucede obviamente con, con, con, con candidatos de, de, de, de la izquierda, que bueno, tienen otros también, no son propuestas perfectas. Pero quizás ahí vea más, Jaime, si quieres complementar en torno a, a lo conceptual uh -huh. respecto a esa, esa pregunta. O sea, eh, es difícil responder la pregunta en términos breves, pero yo partí iniciando eh, que la discapacidad genera un triángulo bien complejo de romper, que es este triángulo entre que la pobreza genera discapacidad y la, y la discapacidad genera pobreza. Desde ese punto de vista, los estudios críticos, al cual, por cierto, se adcribe el grupo de trabajo en el cual participamos de Craxo en discapacidad plantean que la discapacidad es una categoría política. ¿Y por qué? Porque... Eh, las personas que tienen o que tenemos algún tipo de deficiencia, ya sea orgánica, cognitiva o de otro tipo, somos excluidas de la sociedad por tener este tipo de deficiencia. No es que nuestra deficiencia no genere perjuicio en la sociedad, sino que el contexto social y político valora a los seres humanos en función de sus capacidades productivas, por ejemplo. Entonces... En ese contexto, aquellos que producimos poco, mal o nada, está, está en cuestión nuestros derechos más fundamentales. Es ahí donde pone el acento, el modelo social de la discapacidad, que entiende los procesos de discapacitación como procesos políticos, tanto inconscientes como conscientes, de los propios estados nacionales, y por cierto, de las sociedades y de las economías liberales que en términos culturales o ideológicos valoran a los seres humanos por sus capacidades productivas. Y ahí es ahí donde nosotros ponemos el acento y no en la patología de los individuos, sino en entender que la discapacidad es una exclusión social a aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia eh, orgánica o cognitiva o de otro tipo. Clarísimo, Jaime. Eh, me, antes de, de hacerles una última pregunta relacionadas con el grupo de trabajo, eh, ustedes hablaron de un encuentro, entiendo que en mayo de este año, me gustaría saber dónde lo, ¿En dónde podemos eh, en abril, dónde podemos verlo, digo, porque entiendo que hay gente del otro lado que puede motivarse con poder eh, ver esa presentación de manera completa. Está en Facebook, en el. me parece que está en, el, en la página de, de Claxo. Eh, sí, está en la página de, de Claxo. Hay que ir bastante hacia atrás, pero es en, fue en abril de este, de este año, en abril de 2021. Y ahí aparece la... Porque justamente eso, lo, lo, que, eh, lo que escribimos en la columna, se basa en, en lo que compartimos eh, entre todas las personas que estábamos ahí. Entonces, es, fue súper enriquecedor. Y para escribirla, de hecho, volvimos a, a escuchar el conversatorio, lo transcribimos eh, y ahí pusimos como ciertos ejes a partir de lo, de, lo, de lo que había compartido Jaime eh, en torno, sobre todo, a, a, a esta disputa, como a los, a los, a los marcos culturales del neoliberalismo, como para eh, encuadrar la discapacidad. Un poco esa fue la entrada, y de ahí fuimos tejiendo como hacia estos otros, hacia estos otros lugares y, y hacia el poder eh, pensar, cierto, en el marco de la revuelta popular, la discapacidad justamente como una categoría social y política y la necesidad también de. De, de concebirla así eh, en el marco del, del, del proceso constituyente también. Eh, Jaime, Constanza, eh, antes de despedirlos y agradeciéndoles enormemente por, por esta charla y por, por ayudarnos a reflexionar desde puntos de vista que eh, son muy inéditos, lamentablemente son muy inéditos, porque no necesariamente a veces tienen el espacio en los medios de comunicación, en otros lugares, pero me gustaría que puedan presentar el grupo de trabajo brevemente eh, y cómo también la gente que está del otro lado, que los está viendo, puede contactarse con ustedes para por ahí formar parte del grupo de trabajo. Mm. Eh, el grupo de trabajo está compuesto por investigadores de, eh, de distintas partes del, de, de Latinoamérica, tiene una coordinación en este momento, me parece, de eh, tres personas, eh, de Alexander, eh, Beatriz, si no me acuerdo quién más. Eh, está toda la información de los grupos de trabajo de Claxo eh, hay, eh, hay actividades... Eh, hay, eh, eh, son cuatro años, eh, digamos, a lo largo de los cuales se realizan actividades, pero también hay una calendarización anual por, por eh, las actividades que, que se realicen en las que participan eh, los distintos miembros. Ahora para el, el foro que se va a hacer de, de, de Claxo la idea es eh, articular una serie de actividades eh, como grupo eh, para participar activamente y cruzarse así también con, la, con los trabajos de otros eh, grupos del, de, de Claxo eh, y también poder compartir entre, entre las personas que lo, que lo, lo componemos también, pues porque no, no es, eh, somos de muchas, de muchos países distintos, entonces no siempre esa, esa, esa vinculación es tan eh, sencilla. Pero en general nos, nos coordinamos a través del correo, y bueno, para participar del grupo de trabajo eh, hay que eh, contactarse en con el correo que está ahí en la, en la página de Claxo en el grupo de trabajo de estudios críticos en discapacidad, eh, y bueno ahí el, eh, consultar eh, más o menos donde funciona pero en el fondo todas las personas que participamos del grupo eh, eh, nos comprometemos a eh, eh, participar activamente de algunas de las actividades que están calendarizadas para el año o eh, a más años a más, a más años plazo de acuerdo a, la, a las misiones que se hayan eh, precisado en, en este caso me parece que 2022 ahí creo que se había cortado el final Constanza pero se llegó a escuchar en claxo.org, dentro de la sección de los grupos de trabajo ustedes pueden encontrar ahí los materiales también de cada uno de los grupos inclusive también este también como ella decía de este grupo de trabajo con todos los materiales Constanza las Jaime las misiones la, la misión las que, son, son lo que Tal cual. Me, no tengo muy buena conexión aquí, lo siento. Sí, por eso se, se corta un poquitito, Constanza. Pero, eh, Constanza, Jaime, les agradezco muchísimo por ayudarnos a reflexionar y a tener también visiones alternativas eh, en un momento tan clave en Chile que seguimos con muchísima intensidad y atención a lo que sucede ahí. Así que gracias por este encuentro que seguramente será eh, uno de, de muchos aquí en el Infoclaxo.